La adaptación no únicamente se basa en utilizar material de otros países. La competencia siempre busca establecerse en una franja popular. La eterna pelea del share y el rating. Hoy en La Cuarta Pared, Séptima Puerta versus Enigmas del Más Allá. Bienvenidos. La Cuarta Pared La televisión paranormal ingresa en el mundo de la pantalla chica colombiana, dos series que estuvieron en el mismo horario que buscaban asustar, pero a la vez conseguir el preciado rating. Séptima puerta, historias inexplicables. Contaba la historia de dos personajes interpretados por Carolina Ramírez y Jorge López, que se enfrentaban a los casos más extraños y en cierta medida terroríficos, tratando de encontrar una solución al final de cada capítulo. Por otro lado, Enigmas del más allá, no se apartaba de lo que Séptima Puerta era, sin embargo, tenía más personajes incluidos personificados por Humberto Dorado, Carla Giraldo y Roberto Cano. En este caso, la adaptación es un término que no encaja muy bien en la situación. Podríamos utilizar la palabra copia, algo muy fuerte para comparar, pero que irónicamente sí se adapta a esta edición retro. Ambas contenían casos relacionados con lo paranormal, y aunque Enigmas intentó desbancar a Séptima Puerta, no pudo y fue sacada súbitamente del aire. Y como recalco, no es una cuestión de criticar, pero Séptima Puerta tramó a mucha más gente que hoy somos millennials y me incluyo, de lo que Enigmas del más intentó, porque su intención de competir contra otra serie falló espectacularmente. No cautivó ni impresionó como lo hizo Séptima Puerta. La copia hecha sobre un formato casi idéntico al de Séptima Puerta fue algo bastante superfluo, innecesario y en realidad se pudo haber creado algo más grande. Ya la falta de ingenio se les hizo a muchos espectadores indignante, resaltando en cierto modo de que posiblemente la falta de creatividad había llegado a su tope. Bueno, muchísimas gracias a todos por su apoyo que han brindado a la cuarta pared. Recuerden que nos vemos todos los viernes a las seis y media de la tarde por este portal. Hasta luego. La cuarta, La cuarta pared, pared se hace visible en otra voz.